Traída desde bueno, Samaná, hay que destacar. Sí, traída desde Samaná. Bueno, y tenemos en la línea telefónica en este momento a la señora Herrera. Sí, Oraida Herrera, eh, quien es la persona que según Salud Pública ha sido diagnosticada con el eh, coronavirus. coronavirus y que está la ahora señora en de Villarribas. Eh, buenos días, señora Oraida, ¿nos escucha? Muy buen día, muy buen día. Gracias, buenos días. ¿Cómo se siente? Cuéntenos. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿La han tratado ya. bien? Sí, sí, excelente, sí, lo, lo, la enfermera y los doctores que me han visitado hasta ahora han, han estado muy comprensibles conmigo. ¿Usted tenía más personas allá en la casa cuidándola, qué sé yo, compartiendo con usted? No, lo que pasó fue un, un, un, con el estúpido ese de ese doctorcito ese, que yo le pregunté antes de ayer, que estaba en... yo doctor, visto que yo no estoy bebiendo medicamentos. Y usted no me va a dar medicamentos. Yo tengo mucho estrés. Mañana me puedo beber un whisky. le digo, usted puede hacer de ahí y para acá lo que usted quiera. Aida, a usted okay. le hicieron pruebas. ¿Usted le mostraron los documentos de que ciertamente usted está infectada por el virus? Sí, él, él, me, la, él me mandó la prueba con una amiga mía. Y yo me permití de llamar al doctor... Y le llamé y le dije, ¿y ahora dónde me va a ingresar? Él me dijo, no, usted se puede quedar en su casa. Y me di y le pregunté, entonces, ¿el medicamento de yo tomar? Y me dijo que no, que yo, necesit que yo no necesitaba medicamento, basta que yo no saliera para afuera. Ah, ok. Este, Muy bien. Doña Oraida, Francis Rodríguez de este lado, eh, y espero que usted supere esta situación... Sí. Y que ya no... Eh, y que pueda curarse y hacer su vida normal. Ahora bien, no. lamento mucho la situación por la que ha estado pasando. ¿Usted ¿Eh? tiene ¿Eh? conocimiento? Pero, ¿sí, sí, ¿me sí, escucha? Escuchamos. Ah, mira, Digo yo No sentí la pregunta que me hicieron, no sentí la pregunta que me hicieron. Ok, vamos a ver si la... No, no le he hecho todavía la pregunta, hice un comentario, mire... Su hijo eh, llamó esta mañana preocupado por las cosas que se han dicho y la forma que ayer eh, fue, llegaron a su casa. ¿Cuál fue? ¿Usted puede relatar qué fue lo que sucedió y si en ese momento usted tuvo a comprender la necesidad de que se fuera a internar? Oiga, ¿qué sucedió? Porque ellos vinieron a buscar porque me vieron tomándome un trago. Oh, yeah. Entonces, cuando llegó el doctorcito ese, yo le dije al doctor, usted me dijo a mí que yo podía hacer lo que yo quisiera de aquí para allá. Y él se me renegó. Y eso me dio un fastidio que él me lo quería comer vivo. <risa> Do Doña Oraidas. <risa> Pero vemos que cuando fueron ellos a buscarla a usted, eh, vemos que hubo un forcejeo, que tuvieron que forzar la puerta. No, no, porque no, ¿qué sucedió? Yo le estaba hablando con la persona que estaba hablando en la puerta de mi casa. Yo le dije a él, mire, yo mañana a las 7 de la mañana, yo estoy allí en la clínica, que no me cumplió de ninguno de ustedes. Porque mire este pedacito de gente, lo que se me está negando, una cosa que él habló conmigo ayer. Yeah. Entonces, ¿cómo yo me puedo de ustedes? Yeah, Señora bien. Oraida, ¿cómo, ¿cómo es la sala donde usted está allá en el hospital? Allá en Santo Domingo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo está usted? Aquí yo no le veo la cara a nadie, porque todo el mundo viene cubierto, todo el mundo viene invadido de todo. Aquí yo nada más sé que un hombre y una mujer cuando me hablan. Okay. Esto es así. Pero la están tratando bien. Sí, no me puedo lamentar. usted está Yo consciente... me negué de prender los medicamentos porque mi hijo no quiere ni mi esposo tampoco sí, sí. ni mi gente ha llegado a mí tampoco porque no se confían de, de lo que está sucediendo conmigo U usted usted está consciente de que tiene que colaborar hasta que esto pase claro, eso, va a pa eso va a pasar claro, ahorita eso va a pasar claro ahorita. Sí. ahorita cuando me hagan los análisis la placa que me hicieron y salga un resultado de algo que yo me tengo que poner esto por esto y esto entonces yo le tiraré fotos a todos los medicamentos que me irían y se la mandaré a mi hijo. ¿no? Yo, yo quiero que usted sepa que todo el pueblo dominicano está en, sol en solidaridad con usted. Y Muchas le, gracias y, al pueblo. Y le agradece también su deseo de colaborar. Eh, una y pregunta. Claro, es que yo me comporté de esa manera porque si si todo el mundo miente, ¿dónde yo sabía que me iban a traer? Sí. sí. Doña Raida, eh una Diga, pregunta. ¿Qué hay de cierto? Eh, algunos comunitarios se quejaron de que supuestamente usted estaba saliendo de su casa y que estaba eh, dirigiéndose a falso, otras comunidades. ¿Eso es falso? Falso, falso. falso. Eh, yo doy la jifeta mía a un amigo que me vaya a hacer la compra. Ah, okay. Mira, aquí salió la jifeta mía. Antes de ayer salió la jifeta mía. Ayer lo mandé a la sirena. Cómprame yogur, cómprame fruta. Claro. Cómprame claro, vegetales. Claro, abastecerse. Persona está disponible para usted es verdad usted estaba sola y nadie nadie la, la socorría a usted ahí no, nadie, yo estaba solita en mi casa porque el muchacho estaba en la sirena haciéndome la compra Doña Horaida, usted Diga. ha sentido síntomas eh, luego de había dicho como que se le habían quitado la tos o la pequeña gripe que, que tenía se le ha quitado eh, lo... hace tiempo se eso hace tiempo claro. que yo no toso ni no nada, presión. eso no hace presión. tiempo. Eh, Oraida, ¿cómo ha sido el sí. trato? ¿Cómo se ha sentido usted con el trato de la gente? Eh, ¿Se ha sentido rechazada? Eh, cuéntanos de eso. Honestamente le voy a decir la sinceridad. Soy muy amistosa, pero también se está en mi, en mi lado. No, no entendí, o sea, ¿cómo ha sido el trato de...? compartir de compartir compartí, ah, okay. pero también está de aparte en mi casa Ok, ya, que no bien. es que usted Entendido. anda teniendo contacto. ¿Qué le gustaría a usted decir en torno a todo esto, eh, el manejo que ha tenido Salud Pública? Eh... Muy, muy eficiente. Oh. Ah, bueno. Muy eficiente. Han hecho una cosa muy fea conmigo. Ah, okay. ah deficiente. Deficiente, o sea, deficiente, deficiente, deficiente. ¿Usted se siente molesta por el trato que le ha dado a Salud Pública? Es muy malo, muy malo. Porque han hablado muchas cosas de mí negativas y han dicho muchas cosas mías falsas que no es la verdad. Y yo soy una, yo tengo 56 años y, y yo siempre he dicho la verdad, desde que era una niña. Bueno, doña Horaida, finalmente yo quisiera que usted le enviara... Un mensaje a todas las personas que pudieron tener contacto con usted, porque independientemente de que usted no, no tenga la enfermedad o resulte finalmente que no la tenga, pero es bueno precaver antes que lamentar. No sé Mire, si le... Yo le voy a... Dígame, sí, dígame. Yo le voy a decir algo. Esa persona que me va a hacer la compra a mí tuvo contacto conmigo muy cerca. Yo lo llamé a él, que por eso fue que el doctor fue a mi casa Ajá. a examinarlo a él. Ya. Y el doctor le preguntó a él. Aló, aló. ¿Sí hacerse la prueba, okay. y el doctor le dijo que no. ¿Qué doctor, qué doctor le dijo que no, que no se hiciera la prueba? Al, al, al amigo mío que me está haciendo la compra. ¿Qué oh, doctor le ah. dijo que no se hiciera la prueba? El pedacito de hombre, ese que andaba ahí, que no me recuerdo cómo se llama. El, el, que, el no, señor Moreno Bajito. Aló sí sí le escuchamos le escuchamos señora. sí al doctorcito ese de que es de, de salud pública es, es el doctor el doctor Morissetti. Ramón Morissete ese mismo él sí, mismo pero él entonces mismo. a esa persona no le hicieron la prueba que usted tenga conocimiento no, él no se la quiso hacer pero ¿por qué? él alegó que no quiso hacerla porque es muy grave esto, él le dijo porque él le preguntó si se sentía síntomas de la fiebre, mire, tos, gripe y él le dijo que no, que no tenía de eso, en realidad no tiene nada de eso entonces él le digo que él quería de la prueba como quiere. El doctor le digo que no, que no había necesidad de eso. Bueno, Dios bueno. Mío. gracias, doña Braida. Muchas gracias. Muchísimas oh, gracias. Que me, y desde aquí un saludo. Que se, que se mejore. Muchas y, gracias, muchas gracias. Estamos sí. a la orden. Cualquier información que usted quiera brindarnos a través de la vía telefónica. Sí, sí Yo solamente temo por mi vida aquí porque yo he dicho mucha verdad. Y la verdad nadie le gusta. Sí, eso es verdad. No, Pero no, no se preocupe, que tranquila, nosotros que está, vamos tranquila. a estar pendientes de su desenvolvimiento y cómo evoluciona. No y, se preocupe. Y puede llamar cada vez que usted quiera. Exacto, puede que llamar cada a su vez hora, que quiera. Gracias, doña Oraida. Doña Oraida Herrera, señores. Eh, desde Aclarando. el lugar en que se encuentra en, en el cuarentena, la Mira, el hospital Rubén que, de Lara, ¿no? Que, sí, de sí quiero, destacar de la algo. quiero destacar. Quiero de destacar, no, armada, pero eh. no, ella tiene, cuando ella se refiere, ella cuando, miren, escuchen esto, cuando ella se refiere a que la persona que ha tenido un contacto muy cercano con ella, que eh, eh, sea Morissetti, o el encargado de, de la de provincial de salud que acá que le dice que se hagan los análisis, él mismo solicita hacerse la prueba y que el doctor le dice que no, que no es necesario porque tiene síntomas, todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento es que las personas que se entiendan que han estado en algún contacto, con algún contacto que esté infectado, deben de hacérsele los análisis necesarios, hay claro. o sea, un protocolo a seguir, y ella, ella dice que el médico le dijo que no era necesario porque no tenía síntomas. O sea, me Sería parece bueno que no aclarara atención, esa denuncia. Que habla de esa denuncia Moricetti. Va bueno. a coger el teléfono, está bien. bien. De mañana